solemne acto en realidad estar aquí en el día de hoy miren eh, se siente se siente una presencia divina yo mismo me encuentro eh, mi piel se encuentra erizada porque es que recordar el honor y la gallardía de nuestros patriotas es algo muy significativo posterior a, a la ofrenda floral a la estatua de Juan Pablo Duarte se procederá entonces ya eh, las autoridades y todos los invitados especiales para participar la mañana de hoy de lo que será también el Teteum eh, con motivo del 179 aniversario de nuestra nación de la fundación de la República Dominicana los honores correspondientes en estos momentos para venerar a los valientes a nuestros patriotas padres de la nación, que viva la República Dominicana, que viva, fue la principal frase cuando en aquel entonces, en la noche de 1844, se dio el trabucazo en la puerta de la misericordia y bueno, esto definitivamente apertura a la República Dominicana, apertura a nuestra nación y podemos decir entonces desde aquel hecho histórico que se inicia la República Dominicana libre e independiente de toda potencia extranjera. Cobertura total desde el Parque Juan Pablo Duarte, 179 aniversario de la fundación de la República Dominicana. Así que es todo por el momento, desde aquí nos trasladamos a la Catedral Santa Ana. Telenor, siempre con su gente y más hoy en esta fiesta tan especial. Estamos de fiesta. Saque su manto tricolor, busque su bandera porque la República Dominicana está de cumpleaños. Continuamos.